a todos los recursos electrónicos. En este momento Adriana va a comenzar a grabar, entonces, posteriormente lo podemos dejar esta misma grabación también en el sitio web de la biblioteca. ¿Ya? Así que ahí para que me lo envíes. Entonces, voy a compartir pantalla para quienes no sepan cómo conectarse a los recursos. Entonces, ya se está viendo, en este caso, el sitio web de la Universidad, ufro.cl, y el sitio web de la biblioteca se encuentra acá arribita, donde dice Biblioteca pinchan y van a llegar al sitio web de nosotros. Entonces, nuestro sitio web está acá donde dice pregrado, abajito de lo que es el programa RUPO. Eso es lo primero que ustedes tienen que saber para dónde está nuestro sitio web. Eh, le voy a dejar acá en el chat el sitio web de nosotros, que es bibliotecas.ufro.cl, para que todos puedan acceder. Y en este caso solo tenemos diferentes tipos de recursos, libros electrónicos, acá está nuestro catálogo de impreso también tenemos nuestro metabuscador, donde como tipo Google donde buscamos toda la mayor cantidad de información de recursos electrónicos, pero específicamente Vilex se encuentra acá en recursos digitales, vamos a pasar por los libros digitales, porque tenemos libros, hasta los libros descargables, revistas, y el Vilex se encuentra acá en bases de datos suscritas. Entonces, para que me vayan siguiendo, entonces estamos en el sitio web de la universidad, bibliotecas.ufro.cl, recursos digitales, bases de datos suscritas, vamos a pinchar en bases de datos suscritas, y acá hay una lista de cerca de 40 bases de datos, y en la letra B, B corta, van a encontrar Vilex. Entonces, aquí, Vilex, vamos a pinchar ingresar, y aquí nos van a solicitar nuestro correo electrónico, que en su caso es UFRONEIL o frontera, dependiendo si son académicos o profesores, yo lo voy a hacer con mi cuenta, y su root sin puntos ni guía. Y ahí ustedes ya estarían accediendo a través de nuestro proxy académico, que es el mecanismo como nos autenticamos como funcionarios o usuarios de la universidad. Entonces sin más con eso eso es para que ustedes sepan y les acabo de mandar mientras estamos esperando que llegaran más personas el formulario de asistencia y veo que recién se conectó alguien más que llama dice ABC entonces para que se pueda eh, ¿cómo se ¿En qué entonces Adriana para que tú continúes voy a dejar de compartir Vale, entonces les voy a compartir yo mi pantalla si me pueden confirmar por favor que la estén viendo. Entonces me los ceder. Vale. Sí, sí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, eh, pues primero les quiero dar un poco de información acerca de Vilex para los que no nos conocen todavía. Eh, Vilex es una empresa. Española que nació ya hace 20 años en Barcelona y desde entonces se ha ido consolidando como una compañía tecnológica líder en el tratamiento y difusión de contenidos jurídicos. A la fecha eh, tiene ya presencia en más de nueve países alrededor de América y Europa. Hoy en día Vilex eh, tiene más de 5 millones de usuarios que provienen principalmente del segmento académico, gubernamental y corporativo y toda la plataforma está basada en inteligencia artificial y tecnologías de aprendizaje automático, entonces es en base a estas dos como eh, herramientas que vamos a ver todo lo que tienen disponible dentro de la plataforma para facilitar sus procesos de investigación. A Vilex pueden acceder a través de sus computadores, pero también tenemos app para ser descargada desde iOS y desde Android eh, para que la puedan ocupar desde cualquiera de sus dispositivos electrónicos. Estos son los dos productos que actualmente eh, la universidad tiene contratados. De una parte tienen el Vilex Chile, que es el producto de información eh, nacional que va desde legislación, jurisprudencia, eh, normativa hasta doctrina, formularios, libros, revistas, etc y el Vilex Global es el producto que contiene información general de aproximadamente 132 jurisdicciones con este mismo tipo de contenidos que les mencionaba hace un momento. Una vez ustedes ingresen, como les eh, mencionaba Patricio, siguiendo los pasos que él les mostró, van a llegar a este recuadro que dice acceder a mi espacio personal. Acá yo les recomiendo que... Eh, o sea, creen sus cuentas personales porque, como él indicaba, eh, aquí ustedes entran como a la cuenta general de la universidad, pero eh, tienen la posibilidad de crear cuentas personales que les van a permitir eh, hacer uso de varias de las herramientas de personalización que vamos a ver durante la capacitación, que pues de otra manera no sería posible que las ocuparan. Entonces aquí simplemente les tienen que dar a acceder y Después les va a aparecer este formulario donde tienen que llenar eh, los datos que aquí se señalan. Es muy importante que lo hagan con su correo institucional, no con correos de otros dominios porque eventualmente estos eh, son pues, como filtrados y eliminados por nuestro, nuestro sistema. Eh, aquí simplemente le tienen que dar crear cuenta personal y esto les va a enviar un enlace a sus correos aquí es importante que revisen en su correo no deseado porque a veces allá terminan nuestros correos este correo va a tener un enlace y con el enlace va, van a poder ya activar su cuenta eh, y empezar a entrar sin problema para poder hacer uso de las herramientas de personalización eh, aquí ya nos vamos entonces a la plataforma, vamos a hacer eh, el recorrido por todas las herramientas, los buscadores y vamos a comenzar entonces con esta extensión de Vilex para Chrome. Esta sería nuestra primera herramienta, aquí ustedes simplemente le tienen que dar añadir a Chrome, nuevamente añadir a Chrome y añadir extensión. Esta extensión va a tener dos funciones eh, principales, la primera es que las búsquedas que ustedes realicen dentro de Google van a tener como primeros resultados los que estén alojados dentro de Vilex, entonces van a poder ahorrar bastante tiempo porque rápidamente pueden irse eh, a un documento que se encuentra a texto completo, que es un documento sobre el que ustedes pueden trabajar y que además pues, proviene de una fuente confiable. Y la segunda parte de la extensión lo que hace es que aplica la tecnología de Vilex a todas las demás páginas a las que ustedes ingresen y hace un reconocimiento de las citas jurídicas en todas estas demás páginas. Cuando hace reconocimiento de esas citas, si ustedes pasan el cursor por encima eh, de la cita que ha sido reconocida, les va a aparecer un cuadro como este donde van a poder verificar la vigencia de esa cita y van a tener un enlace que los va a a redirigir a la plataforma para que puedan revisar el texto completo. Así que, eh, de una parte, pues les recomiendo mucho que ocupen esta, perdón, esta extensión. Ahora, la segunda herramienta que tenemos acá en nuestra página de inicio es eh, Vilex Cloud. Esta herramienta nos va a permitir integrar los documentos que ustedes tengan en sus nubes eh, con Vilex. Esta es una herramienta que se encuentra todavía en versión beta, está todavía siendo desarrollada, vamos también mejorándola eh, poco a poco, pero ya tenemos una parte disponible que pueden empezar a usar. Entonces aquí le pueden dar empezar, aquí le dan siguiente, y en este momento esta herramienta se encuentra disponible solo para Dropbox y OneDrive, si tienen alguno de los dos, simplemente le dan conectar. En este caso yo tengo Dropbox, así que la voy a conectar con, con esta nube y debo aceptar los términos y condiciones para poder, obviamente, eh, ocupar la herramienta. Eh, a ver, acá ya estaba. Bueno, ahí les va a pedir, como vieron, sus credenciales. Luego acá nos va a mostrar las carpetas que tenemos dentro de la nube, en este caso yo tengo estas dos carpetas y quiero por ejemplo agregar las dos a eh, mi cuenta de Vilex, entonces le doy hecho y En cuestión de segundos de, va a depender del contenido que ustedes tengan en estas carpetas, de qué tan pesado sea, pues eh, la configuración se va a demorar un poco más o un poco menos. Y esto lo que va a permitir es que una vez ustedes empiecen a hacer búsquedas dentro de Vilex, los documentos que tienen guardados eh, en o sea, en la nube y que se conectan a través de Vilex Cloud, les van a empezar a aparecer en los resultados de esas búsquedas que ustedes realicen. Entonces, si no se están interesados, por ejemplo, en integrar eh, trabajos que han hecho, conceptos, tesis, eh, lo pueden hacer usando pues esta herramienta y les van a empezar a aparecer en todos los, los resultados. Eh, después en la página de inicio tenemos acá tres pestañas con información de actualidad, Vamos a tener primero actualidad internacional, entonces por eso tenemos acá noticias, por ejemplo, de México, de España, eh, por acá más adelante, de Colombia. Y bueno, esto se va eh, actualizando a lo largo del día, así que vamos a ir encontrando nueva información, eh, o sea, cada cierto tiempo. En la pestaña de lo más reciente vamos a tener toda la información de carácter nacional, o sea, todo lo que ocurre en Chile va a aparecer aquí. Y en lo recomendado para ti van a aparecer todas las noticias relacionadas con las preferencias que ustedes empiecen a marcar dentro del sistema. Entonces, eh, otra de las herramientas que, para las que van a necesitar tener eh, su cuenta personal creada, como les mencionaba al principio, pues además de esta de Vilex Cloud que acabamos de ver, es esta opción de editar eh, tu Vilex. Entonces se van acá al costado derecho y nos vamos aquí a encontrar con tres pestañas. En esta primera pestaña vamos a tener los Smart Topics o pues, que se entienden como conceptos jurídicos que la plataforma ha aprendido a reconocer en todo su fondo editorial. Y cada uno de estos conceptos está asociado a documentos que traten sobre esos temas. Los que están en azul son los que yo estoy siguiendo en este momento. En la parte de abajo me van a aparecer sugerencias adicionales y dentro de esta barra yo puedo hacer búsquedas de estos Smart Topics. Entonces, por ejemplo, me interesa lo relacionado con el civil. Me aparecen acá algunas de las opciones. Me interesa, por ejemplo, ver el código civil, acción de responsabilidad civil, eh, daños y perjuicios. Y de esta manera, una vez los seleccione, ya automáticamente los voy a estar siguiendo. Y en base a esto me va a mostrar las noticias que veíamos hace un momento, pero también puedo pedirle a la plataforma que me envíe un boletín de actualidad directamente a mi mail. Y para eso debo definir si lo quiero recibir semanal o diario. Bueno, también si no deseo recibir ningún mail y le doy guardar en preferencias. En la siguiente pestaña voy a tener los documentos que estoy siguiendo y en la última las revistas que estoy siguiendo. Esto se los muestro ahora para que sepan en dónde ubicarlos, pero... Más adelante les voy a mostrar cómo pueden seguir tanto los documentos como las revistas. Eh, no sé si hasta aquí vamos con todo claro o si tienen alguna pregunta de algo que les haya mostrado en esto, o sea hasta ahora. Bueno, parece que vamos bien. Entonces, bueno, tenemos acá... Eh, en la plataforma, tres tipos de buscadores. Vamos a ver cada uno de estos buscadores para que sepan pues, cómo sacarle mejor provecho a cada uno. Entonces, nuestro primer buscador vendría siendo esta barra e superior, que sería nuestro buscador rápido. Y aquí podemos buscar, por ejemplo, quiero buscar el código de comercio y me voy a encontrar que me aparecen resultados principales, búsquedas populares, documentos destacados y smart topics relacionados lo que pues, me va a permitir guiar mucho mejor la búsqueda que yo esté realizando. Y de esta manera me van a aparecer los resultados de mi búsqueda. Eh, acá la primera opción que tengo es la de ordenar mis resultados bajo cualquiera de estas clasificaciones. Entonces tengo el orden por relevancia, que este orden es posible por medio de una tecnología de Vilex, que lo que ha hecho es enseñarle a la plataforma a reconocer eh, la importancia jerárquica de los documentos para que me muestre del más importante al menos importante. Vamos a tener también los más citados por fecha más reciente, más antigua y los más consultados. Como yo les mencionaba al principio, Vilex tiene ya más de 5 millones de usuarios y con toda la tecnología que aplica la plataforma, pues eh, Vilex aprende del comportamiento de búsqueda de sus usuarios. Entonces, hacer uso de esta, de esta categoría, de, o sea, de esta clasificación, va a permitir que podamos ver los documentos que han sido más útiles para los usuarios ocupando nuestro mismo término de búsqueda. Y si nos vamos acá a revisar el código, vamos a encontrarnos con que toda la legislación eh, va a incluir estas notas de vigencia. Si el documento que ustedes entran eh, a revisar no está vigente, les va a aparecer una nota en rojo indicando que no lo está. Y justo al lado tenemos el botón de seguir, que eran los documentos que veíamos dentro del Edita Tubilex, y seguir los documentos les va a permitir hacer una vigilancia al entorno normativo porque cada vez que haya una modificación sobre el texto, eh, pues les va a llegar una notificación. Ahora, toda la legislación trae eh, este índice que les permite seleccionar cada uno de los títulos y los va a redirigir automáticamente. Les puede, o sea, pueden buscar acá dentro del texto... Por escrito Bueno, les va a permitir aquí hacer búsquedas dentro del texto y les permite hacer búsquedas por artículo. Entonces rápidamente pueden encontrar la información que, que estén buscando. Toda la legislación trae además esta concordancia general de la norma que les va a indicar esta norma en donde ha sido citada. En este caso nos indica que el código de comercio ha sido citado en todas estas sentencias, artículos doctrinales, disposiciones normativas, formularios resoluciones administrativas y noticias y cada uno de los artículos va a traer también eh, su propia concordancia. Y en la parte de arriba tenemos una serie de pestañas que nos van a traer herramientas adicionales. Entonces nuestra primera pestaña vendría siendo esta pestaña de versiones donde vamos a poder ver todas las versiones históricas de la norma y eh, si seleccionamos cualquiera de las modificaciones o ver el detalle de los cambios esto nos va a mostrar en paralelo la versión anterior y los cambios que han sido introducidos. Entonces, pues tiene una visualización mucho más sencilla y nos ahorra también bastante tiempo. Ahora, en nuestra siguiente pestaña tenemos el análisis. Aquí esta norma, o sea, esto lo que nos indica es esta norma porque otras normas han sido afectadas, o sea, todo lo que haya sido modificado, derogado. Eh, sustituido toda esa información nos va a aparecer en esta sección y en el citado por voy a encontrar los resultados de la concordancia general de la norma que les mostraba hace un momento, solo que acá las vamos a poder filtrar. Entonces podemos ordenarlo bajo cualquiera de las clasificaciones que ya vimos, podemos hacer búsquedas dentro de los resultados, podemos hacer búsquedas dentro de los documentos. Y aquí quiero que vean que esta sección que dice tus documentos corresponde a la carpeta que yo incluí eh, a través de Vilex Cloud. En este caso, pues no hay ningún documento que yo tenga ahí que se relacione con el código de comercio, pero si, o sea, si tuviera alguno que tuviera algún tipo de relación, pues me va a aparecer eh, acá en esta, en esta sección. Y aquí ustedes pueden filtrar por tipo de contenido. Entonces... Si les interesa, por ejemplo, ver doctrina administrativa, les va a aparecer un filtro específico para ese tipo de, eh, de contenido, o sea, en este caso de la doctrina, nos va a permitir elegir el tribunal. Y... Eh, podemos también acá hacer búsquedas por fecha. Entonces podemos seleccionar ya no solamente la más antigua o la más reciente, sino desde un día en específico, en un intervalo de fechas o en un día, eh, en un solo día. Y en caso de que no queramos usar esta, esta opción, de seleccionar así la fecha podemos acá simplemente correr el cursor por ejemplo nos interesa ver toda la información de octubre del 2001 hasta hoy de esta manera todos los resultados que me van a aparecer en esta sección van a ser los que hayan sido emitidos durante este periodo de tiempo eso sería entonces en cuanto a la legislación ahora nuestro segundo tipo de buscador lo encontramos en el menú de inicio y es este que dice búsqueda avanzada. Aquí vamos a encontrar con, nos vamos a encontrar con opciones mucho más detalladas para realizar nuestra búsqueda. Entonces eh, tenemos, por ejemplo, la opción de seleccionar el contenido. Entonces en este caso queremos hacer una búsqueda de jurisprudencia. Y aquí tenemos eh, varias casillas que mi recomendación es que al momento de realizar la búsqueda ustedes Revisen estos signos de interrogación que aparecen al final de cada casilla para que eh, pues puedan ordenar las palabras o, sea, o las, la información que tengan disponible dentro de cada una de estas casillas. En este caso nosotros vamos a, a buscar la frase exacta, vamos a buscar medio ambiente y en alguna de las palabras vamos a buscar infracción. Y dependiendo de la selección que ustedes hayan hecho en esta primera parte, en esta parte de abajo van a poder, o sea, van a aparecer filtros específicos para ese tipo de, de contenido que hayan seleccionado. Entonces, en este caso podemos seleccionar el tipo de tribunal que nos interesa, o sea, revisar y nos aparecen todos los tribunales que hay disponibles. Y, por ejemplo, yo quiero ver solamente información del tribunal constitucional y le doy a aplicar. Eh, acá me preguntan si pueden usar los operadores booleanos u otros operadores de búsqueda de modo de construir o ecuaciones de búsqueda. Los pueden usar. Eh, o sea, de alguna manera estas casillas intentan reemplazar esos operadores. Sin embargo, tienen esta última casilla eh, para que los ocupen. Y aquí les van a aparecer cuáles son los que pues, tienen como disponibles. Entonces lo pueden ahí eh, revisar también. Ahora, eh, dependiendo del tribunal que ustedes hayan elegido, van a poder acá ver que aparecen también filtros específicos para ese tribunal. Si nosotros tuviéramos esta información, la podemos incluir para de esa manera acotar los resultados de nuestra búsqueda. Y tenemos en la parte de abajo dos botones. Uno que nos permite guardar esta búsqueda como una alerta. Esto eh, pues a diferencia de los Smart Topics que les mostraba al principio que vienen ya predefinidos por la plataforma, estas vendrían siendo pues eh, alertas libres. Entonces pueden ustedes poner nombres de entidades, de personas, frases eh, y lo que va a ocurrir es que cada vez que haya un documento que cumpla con esos criterios de búsqueda que ustedes eh, incluyeron en, en esta sección, pues les va a llegar una notificación. Y eh, nuestro segundo botón lo que nos permite es dirigirnos a eh, los resultados de nuestra búsqueda. Entonces, acá tenemos todos nuestros resultados. Vamos a entrar a revisar esta sentencia. Y aquí vamos a encontrar que la sentencia también trae la opción de buscar dentro del documento. Tiene acá su índice y en el costado derecho tiene sentencias similares a la sentencia que estamos revisando para que pues también tengamos la la oportunidad de ir ampliando nuestro, nuestra investigación. Y en la parte de arriba tenemos eh, una serie de, también de pestañas que nos van a traer también más herramientas. Entonces, nuestra primera pestaña de citas o de B-sites, eh, lo que hace es que nos muestra todas las citas de legislación y jurisprudencia que hay dentro del texto. Y respecto de la legislación, hay dos cosas que nos puede mostrar. Primero nos va a mostrar el estado de esas citas, o sea, si se encuentran vigentes o no. Y aquí en la primera, o sea, en la parte de arriba tenemos ya una nota que nos indica que algunos de los documentos citados no están vigentes o han sufrido modificaciones. Entonces aquí podemos ir haciendo ese chequeo. Entonces vamos viendo que todos estos están vigentes, están en verde, pero acá nos encontramos que hay un artículo que ha sido modificado y nos aparece la nota en naranja. Entonces esto para que podamos hacer también como una revisión mucho más rápida de lo que está o no vigente dentro de nuestra sentencia. Y eh, lo otro que nos puede mostrar esta, esta pestaña es la fuerza de la cita. Esto lo que nos va a indicar es la importancia de la cita respecto de la decisión que se está tomando dentro de la sentencia y para eso nos entrega esta barra. Dependiendo de qué tan completa se encuentre, pues vamos a poder medir ese nivel de importancia. Entonces aquí vemos estas barras completamente llenas en comparación con estas otras que tienen solo una pequeña porción en azul. Entonces pues este es el indicador de que probablemente estos artículos que estamos viendo acá son mucho menos relevantes dentro de la sentencia que estos que vemos al inicio. En la siguiente pestaña vamos a tener el citado por... Vamos aquí a encontrar lo que haya citado a nuestra sentencia y también vamos a poder filtrarlo. En la siguiente pestaña vamos a tener el mapa de precedentes. Este mapa lo que nos va a mostrar va a ser una representación gráfica de cómo se relaciona nuestra sentencia con las demás sentencias. Entonces, eh, para entender la información, tenemos el círculo en azul como el, el más grande eh, representa el documento que estamos revisando en este momento, o sea, esta sentencia ROL 86-14-20. Y eh, los círculos de la parte de adentro representan eh, precedentes citados por esta sentencia, mientras que los círculos de la parte de afuera eh, representan casos posteriores a nuestra sentencia que tienen algún tipo de relación con ella. Entonces, eh, para ver cómo se relacionan entre sí, eh, las sentencias ustedes seleccionan cualquiera de los círculos y esto les va a mostrar esa relación. Entonces acá nos dice por ejemplo las flechas indican que esta sentencia ha citado a estas otras sentencias mientras que por ejemplo esta otra cita a esta sentencia que está acá afuera y pues ha citado a nuestra sentencia. Eh, y bueno en esta oportunidad no, no nos aparecen los dos tipos de círculos que hay disponibles pero en ocasiones vamos a encontrar círculos con esta línea completa y círculos con la línea punteada. Los círculos de la línea eh, completa representan conexiones directas, o sea que hay una cita directa de nuestra sentencia. Y las, eh, los círculos de la línea punteada van a representar conexiones indirectas. Es decir, que no estén citando a nuestra sentencia, pero por ejemplo, si sí estén citando a todas las sentencias que estén citando a la sentencia que estamos revisando. Y en la parte eh, del costado derecho, si ustedes se van al final, acá van a poder hacer búsquedas dentro del mapa. Y bueno, acá si hubieran conexiones eh, indirectas, también les va a permitir seleccionarlas o deseleccionarlas para de esta manera pues ver la, la información que tiene disponible. Y en el último eh, en la última pestaña tenemos relacionados Vincent. Vincent es un producto que ustedes actualmente no tienen activo, sin embargo, a partir de marzo van a tener eh, aproximadamente seis meses de prueba. Y eh, Vincent, pues es nuestro eh, asistente virtual de búsqueda, como les mencionaba. Este asistente lo que hace es que pasa de hacer búsquedas con resultados textuales a mostrarnos eh, resultados contextuales porque ya no vamos a estar haciendo búsquedas solo de una palabra, de un término, eh, de una frase, sino de todo un documento. Entonces, para ver el tipo de información que Vincent tiene disponible, nos dirigimos acá a este botón que dice dirigir a Vincent, y esto nos va a indicar eh, la información que tiene. Entonces, acá nos dice que, por ejemplo, tiene eh, referencias citadas a mi o sea, que tienen alguna referencia citada en mi documento, documentos similares al, al que yo estoy revisando y en algunas ocasiones va a encontrar eh, documentos que compartan conceptos con nuestra sentencia. Si algo de lo que aparece dentro de este cuadro no les interesa eh, revisarlo, ustedes simplemente lo pueden ir deseleccionando y de esta manera van a ir guiando eh, al buscador. En este caso vamos a dejarlo todo como está para poder eh, ver la información completa. Entonces tenemos acá... Nos va mostrando. La constitución política se encuentra vigente, hay 26 artículos que han sido citados y cuatro que Vincent habría sugerido incluir. Esto quiere decir que si la persona que había, eh, o sea, que estaba redactando esta sentencia hubiera analizado su documento con Vincent, Vincent le habría podido hacer esta sugerencia y esta persona habría podido eh, ampliar su, su investigación y habría podido complementar eh, su documento. Tenemos acá, por ejemplo, también eh, nos va a mostrar que lo que haya sido citado por documentos al, similar, al, al que nosotros estamos eh, analizando. Vamos a encontrar también, acá nos dice, por ejemplo, que esta sentencia ha sido citada en el documento y esta cita es similar a estas otras y que se cita frecuentemente junto a estas otras sentencias. Entonces, todo esto nos permite ir como complementando y ampliando este espectro de investigación. Y Vincent no solamente analiza documentos dentro de Vilex, sino que también analiza documentos externos. Entonces, para que sepan en este momento, para todos los usuarios eh, individuales, hay 20 pruebas disponibles, 10 para analizar documentos dentro de Vilex y 10 para analizar documentos externos. Entonces, los documentos de Vilex se analizan, o sea, se ocupan eh, con este botón relacionados Vincent. Y los documentos externos tienen dos opciones. La primera es haciendo uso de este botón que dice Vincent. Ustedes pueden subir el documento completo que se encuentra en PDF, Word o TXT o pegar partes del texto. Y eh, acá en cuestión de segundos Vincent va a leer el documento y les va a entregar también este, tipo, este mismo tipo de, de información. Pero la segunda forma de hacer uso de Vincent es a través eh, directamente de Word. Entonces, para esto, eh, Vilex ha desarrollado un plugin que eh, lo pueden encontrar en esta pestaña que dice insertar. Se van a obtener complementos. Aquí ustedes buscan Vilex y le dan agregar. Esto les va a pedir sus credenciales, o sea, de la, de la cuenta individual. Y les va a aparecer al final de todas las pestañas esta pestaña que dice Vilex. Y desde aquí van a poder hacer uso también de Vincent. Entonces, eh, aquí pueden ver, pueden filtrar las recomendaciones. Entonces, acá les va a mostrar qué tipo de información tienen disponible. Si hay algo de lo que no les interese revisarlo, seleccionan o lo deseleccionan. Y ya viendo acá los resultados, eh, aparecen estas flechitas. Que si ustedes las seleccionan, les va a mostrar cómo se relacionan estos documentos. Eh, o sea, que. ¿Qué referencia tiene, que, eh, Vincent, qué recomendación tiene para darnos? Entonces, acá nos dice, por ejemplo, que la constitución política ha sido citado por 10 documentos, cuyo texto es similar a mi documento. Eh, nos dice, por ejemplo, que con esta ley compartimos un concepto en común. O que con esta causa, el texto de este documento es similar al que yo estoy revisando. Entonces, pues esto nos permite ir también eh, revisando como de manera más rápida. Eh, o sea, la, la, cómo complementar los documentos que estemos eh, revisando. Y tenemos esta sección de citas además que nos va a mostrar todas las citas del documento con las que vamos a poder verificar la vigencia de lo que estemos citando y nos permite además añadir enlaces que pues, incluye el hipervínculo para redirigirse a Vilex. Ahora eh, vamos a volver acá al, a la búsqueda avanzada. Porque como les mencionaba, al principio ustedes también tienen el producto de información internacional. Entonces para eso se van acá a esta sección que dice más jurisdicciones. Y esto les va a permitir hacer búsquedas de derecho comparado. Entonces pueden seleccionar todos los países, seleccionar por ejemplo solo Chile. O en este caso vamos a seleccionar Chile y Estados Unidos y le damos aplicar vamos a buscar eh, libros y revistas, en este caso vamos a buscar todas las palabras, cambio climático, y como estoy haciendo mi búsqueda en Estados Unidos también, yo quiero traducir mis términos de búsqueda al inglés para que también me muestre información en ese, de, esa, de esa jurisdicción, y eh, al haber seleccionado libros y revistas, puedo aquí ver los filtros que hay para ese tipo de, de contenido. Entonces, en este caso queremos elegir que nos muestre solamente estudios doctrinales y nos vamos a realizar nuestra búsqueda. Vamos a revisar esta revista y eh, o sea todas las herramientas que les voy a mostrar ahora están disponibles para absolutamente todos los documentos que hay dentro de Vilex, incluso para los que ustedes suban a través de Vilex Cloud. Entonces, eh, cuando empezamos a, a revisar los documentos, la primera opción que tenemos es la de incluir marcas o notas. Si hago marcas es básicamente dejar resaltado lo que yo encuentro importante dentro del texto y las notas van a ser comentarios que yo pueda dejar sobre el documento. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir que esto es sobre cambio climático y guardo mi nota. Entonces, de esta manera, cada vez que yo vuelva a ingresar a esta revista, a este artículo en particular, pues voy a tener todos mis comentarios y todas mis notas en un solo lugar. Ahora, eh, tenemos disponible en, la, en el costado superior derecho varias herramientas también eh, para el... Para los documentos, entonces la primera herramienta es este traductor que se encuentra a 13 idiomas. Eh, queremos traducir nuestro texto a español y en cuestión de segundos vamos a tener la versión en el lenguaje original, la versión traducida y el texto en paralelo. Si es que quisiera ir haciendo eh, la comparación, tenemos la opción de modificar las opciones del texto. Eh, de ocupar el botón del lector que lo que hace es que me elimina toda la parte del, del menú de, a, de atrás y me trae una vista mucho más limpia del texto. Eh, tenemos acá la opción de guardar este documento en favoritos, de añadirlo a carpetas. Estas son carpetas que yo tengo creadas dentro de mi cuenta, pero ustedes desde aquí pueden crear Nuevas carpetas y dentro de esas carpetas pueden crear más carpetas, así que tienen un amplio margen eh, de gestión de la, de la información que, que están consultando. Tienen la opción acá de imprimir el documento, incluyendo las marcas y notas, resaltando términos de búsqueda o escogiendo el tamaño de la letra. Eh, lo pueden compartir, lo pueden descargar. Y eh, si aquí nos vamos al título de la revista, vamos a encontrar Toda la información de este volumen y aquí podemos ver que las revistas traen varios volúmenes. Entonces, eh, hacer uso de este botón de seguir va a permitir que cada vez que haya un número nuevo, pues les llegue la notificación. Eh, ahora, desde el menú de inicio, nuestro tercer tipo de, de buscador viene siendo el índice. Aquí vamos a poder filtrar la información por tipo de contenido. Entonces tenemos la legislación, los códigos Vilex, vamos a encontrar todos los códigos por materia, legislación también refundida por materia, legislación oficial, tratados y convenios internacionales, tenemos nuestro diario oficial, la normativa, eh, tenemos acá las, la jurisprudencia, tenemos todos los tribunales, la doctrina administrativa, tenemos iniciativas legislativas donde podemos ver los proyectos de ley en las eh, distintas etapas, los libros y revistas, formularios, noticias, blogs, eh, información de otras jurisdicciones, y aquí en esta sección de Derecho Internacional les quería mostrar que en la parte de jurisprudencia van a tener pues, todas las, las Cortes Internacionales. Y si quisiéramos hacer búsquedas desde acá, cuando ustedes seleccionan eh, los, o sea, los distintos, eh, las distintas categorías, van a ver que se despliega este, esta barra de búsqueda. Y cuando aparecen las flechas, quiere decir que podemos todavía ir como un nivel más adelante para realizar la búsqueda. Entonces, en este caso, puedo ir yo. A la, al Servicio Nacional de Aduanas, por ejemplo, me interesa buscar sobre Zona Franca y de esta manera todos los resultados que me muestre pues van a ser los que hayan sido emitidos por esta entidad y pues que obviamente contengan el término de búsqueda que yo incluí. Eh, en el menú de inicio vamos a tener también esta sección de carpetas donde vamos a poder ver los eh, favoritos, los documentos con marcas, vamos a encontrar pues todas nuestras carpetas. En la parte de abajo vamos a tener un chat para que si ustedes en algún momento tienen alguna pregunta, algún problema, eh, algún comentario, nos lo pueden dejar acá. Hay personas en tiempo real respondiendo a, a sus consultas, así que nos pueden contactar ahí. Y eh, finalmente tenemos acá este botón de ayuda que nos lleva al centro de ayuda. Yo les recomiendo revisar los primeros pasos para que vayan personalizando sus, sus cuentas. Y aquí pueden buscar absolutamente todas las funcionalidades y herramientas que hay dentro de la plataforma. Eh, por ejemplo, después quieren tener más información acerca de Vincent, entonces lo buscan acá y esto les va a mostrar el paso a paso de cómo hacer uso de de cada herramienta, entonces también va a ser muy fácil que las dudas que, que les puedan surgir del ya uso cotidiano de la plataforma, las puedan resolver directamente desde esta sección. Eh, esto es todo lo que tengo para mostrarles el día de hoy, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. No sé si habrá otra pregunta, pero creo que sería bueno buscar mostrar a Adriana dónde se encuentran los libros que tenemos disponibles por Vilex, la revista. Yo creo que eso igual es importante de recalcar. Vale. Tenemos acá en la sección del índice, es la, la forma como más fácil de llegar al listado completo. Eh, pueden acá encontrar los libros y las revistas, pueden irse a buscar los libros, el listado completo, el listado por materia. Aquí pueden, por ejemplo, listados por materia, pueden ir a revisar ¿sí? por ejemplo el civil y aquí les va a permitir buscar dentro de los resultados, van a poder seleccionar la, la editorial que quieran eh, revisar, esto acá también nos dice como qué tipo de, de contenido es el que, que tienen disponible, o sea qué tipo de libros son, entonces también si hay algo que no les interese revisar simplemente lo, lo eliminan, o sea, no les interesa la legislación comentada, por ejemplo, la eliminan y de esta manera pues también van a ir filtrando ahí la, la información. Y ya si quisieran hacer búsquedas más detalladas, acá les da la opción de más filtros que los va a llevar directamente a la búsqueda avanzada para poder incluir, por ejemplo, el título, el autor eh, o alguna fecha específica, también incluir las palabras que, que quieran buscar. Eh, Adriana, ¿y esos libros uno puede bajarlos, descargarlos o solamente lectura en pantalla? Todos los documentos de Vilex se pueden descargar, sin embargo en el tema de los libros tenemos algunas restricciones por derechos de autor, eh, o sea, en... En general van a poder descargarlos, pero en algunos casos van a encontrar que hay formatos distintos de descarga. Entonces en algunos los va a dejar descargar en Word, otras otras en PDF, otros les va a permitir descargar el libro completo, otras veces van a poder descargar solamente algunos capítulos o por capítulo, mejor dicho. Entonces, eh, o sea, ahí sí va a variar un poco en el tema de los libros, el tema de la descarga. Y la lectura se hace en algún software específico, porque por ejemplo hay otras plataformas de libros electrónicos que usan plataformas como el Adobe Reader. No, que es, o sea, como el Panda, que se está usando para las bibliotecas digitales a nivel mundial. Claro, no, porque como acá puedes hacer la, la lectura directamente desde, o sea, desde Vilex, entonces pues no no tenemos como ninguna otra plataforma y paralela. por lo que le, paralela, exacto, porque además como les mostraba. A ver, Vámonos acá algún documento. Eh, tienen este botón del lector. Que pues. Va a funcionar un poco como lo que harían estas otras plataformas. Que es pues traer una vista más amigable del, del texto. Entonces no. O sea. Desde acá van a poder leerlo. Van a poder marcarlo. Y mira acá. En este caso por ejemplo. Solamente se puede descargar en PDF. Pero pues va a variar dependiendo del libro. Eh, no sé si con esto respondí a tu, a tu pregunta. Sí, no, si sí era eso. Ya, es una pregunta, pero tiene relacionado con si se puede ocupar con otra cuenta que no sea de la universidad. O sea, la idea es como ustedes son parte de la universidad, usarla con la cuenta. Claro. El canso de lo que es costo, eso de forma independiente. Claro, o sea, ahí ya tendrían que adquirir como una suscripción individual, o sea, cuando ya dejen de ser estudiantes de la universidad, por ejemplo, y empiecen a trabajar en, en estudios de abogados o tengan su práctica privada, eh, tenemos varias opciones para, o sea, de suscripción, entonces ahí lo ideal es que pues, nos contacten directamente a través de nuestra página, Ahí tenemos eh, algunos correos a los que también pueden, pueden pedir la, la información para enviarles pues la cotización correspondiente. vale eh, chico, Vamos a comentar que los egresados también tienen acceso durante un periodo de tiempo a nuestros recursos electrónicos. Claro. Así que posteriormente de titulados bueno... Uh, bueno, egresados, que cambia un poco lo que es derecho, pero tienen un periodo que posteriormente que ya se son, digamos, egresados, pueden acceder, a, a seguir accediendo a todos los recursos electrónicos. Perfecto. Eh, Por acá me, me sale que Antonia estaba levantando la mano. Antonia, si nos quieres hacer tu pregunta o si no, no tienes ninguna pregunta, nos dices. Antonia, ¿no se te escucha? ¿Me dejaste la mano levantada? No, no se te escucha, Antonia. De... Dice mensaje directo. Vale. Bueno, pues no sé si hay más preguntas. Bueno, pues parece que no. Eh...